Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Noelia Tufu Estoy muy feliz hoy día, ¿por porque, porque vamos a reaccionar a Atlas Que es la nueva canción Mr. Longline Porque no puedo pronunciar la palabra en tailandés Así que, vamos a ver No saben cuánto he esperado Este momento Porque me estado esperando días Para poder hacer la reacción Ya que he estado ocupada con muchos estudios Muchos trabajos que hacer en la universidad, así que espero que me entiendan. Así que ya les traje mi reacción a Atlas, la nueva canción. Así que estoy muy emocionada porque. Ustedes saben. Yo estaneo a Atlas, soy Alice. Espero que también ustedes sean Alice, ya que están viendo mis videos. Muchas gracias por el apoyo a mi canal. Y también les invito a que vean mis videos en mi canal, y también otras reacciones a K-pop. Y también hacer este vele. Si es que les gusta, obviamente. Bueno, empecemos con la reacción. estoy. Ok. Yo no puedo controlarme, pero es que no voy a hacer tan grande, tan largo este video porque... No quiero hacerlo como el anterior video, a LOLE. Pero, ok. Vamos a empezar. Ok. Uno, dos y tres. Okay, okay, okay. Oh my God, esas de las antiguas. Right, and Here comes the no, espérese, espérese. No entiendo nada. Eh, necesito traducción. <risa> ya en inglés, que importa en inglés. Estaba esperando por aquí. Sí. Mr. Lonely. Mr. Lonely. Atlas. Bravo. Vamos a ver el performance. Oh my god. Oh my god. Exo, Entertainment. Oh. Años. Oh, antiguo, antiguo, antiguo. Música de los 80 o 90. Oh my god. <laughs> Yo a mí Ay, no, de nice. No, no, no, no. Ese fue el spoiler que nos dieron en Instagram. Porque, bueno, síguenos en Instagram, por favor, síguenos en, en la página oficial de, de ellos nos dieron este spoiler de cada uno. Oh my God. ¡No! No No, no, no, espérate Oh my god, qué hermoso Necesitábamos esto de ellos Necesitaba... Ya, ya, ya Ya no voy a hacer más cortes Ya, ya 나매 me to and I make you no I'm so, so el, el spoiler de el spoiler de esta. So so so. Ay no esta es la continuación de la ley. ustedes saben por qué porque la ley también está detrás de, del amor de la persona especial. Color no sé, madre, mi madre, mi madre, Ay, no puedo concentrarme en la letra. ¡Oh! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué so, so sorry! Otro vestuario. No. Bravo. Ay, qué hermoso esto. I sorry That was the most wonderful show I've ever seen. At last claro. in song, Mr. Lonely. Well, that's all for, we'll well, so for La <laughs> Oh, oh. Es como que muy tranqui Muy tranqui esta canción Y también a la vez que es parecida a Lolay. Loli es más para bailar pero esta, esta canción es, Tiene el mismo propósito de, de comenzar a la chica obviamente Continuación de Lolay. Obvio, obvio, obvio sí, Espero que les haya gustado mi reacción Muchas gracias Pueden ir a ver mis anteriores reacciones a la canción no ley y a made made de Atlas y también a, eh, voy a poder reaccionar a otras a otros eh, videos vlogs lo que quieran por favor déjenme en los comentarios que quieren que reaccione y también que repete, por favor Así que hasta luego Bye bye